Hemos vuelto acá a la tercera patita de nuestro encuentro de los tres huevones aquí jugando mala leche de nuestros amigos de Paso a los chanchos tomando una rica cervecita de cervecería rebelión. Vamos a elegir la carta de la sal. Ah no, pero primero tenemos No, ahí vamos a, ah, no. a sí, ir sí, sí. a la Elijan sus cartas, sí. los Disculpa la por decir el dile. Dos, tres, cuatro, cuatro, <ríe> cuatro. Ya, bueno, la carta sale y dice, mi profe de Yoga me enseñó una posición que se llama la. Ah, bueno, ahora, ahora, ahora, ahora. Oye, cachaké, el camino ha perdido cuatro veces terrible, consecutivas. Terrible, terrible Bueno, y bueno, te... sí, sí, a <risa> bueno, que, ¿no? que con la idea es que.. El... Sobre mi. Sobre tu tumba construiré mi imperio. <risa> me la juego con uno. Mira. Sí. No voy, el, loco. Yo no noto seguridad no, no tengo me un sexto atractivo en me, del... me la juego, señor, me la juego Vamos a ver la primera carta Mi profe de yoga me enseñó una posición que la, que la llama Según Miguel <risa> mira, ¿cómo se oh, mira cómo se rió, señores weón! Poner la <risa> yoga al aire Ponerla poner la al aire Oye, <risa> pero clase de... ¿cuál es tu profesora de yoga No, tuve una muy simpatita Ya tenía Ya, según Camilo Mi profe de yoga me enseñó una posición que la llama El calentamiento global No, pero no era... Pero espérate ¿no le ha pasado que han visto a profes de yoga hacer ¿Y posiciones, posiciones y tú ves Ay, de... sí, oh, posiciones... Por pues eso, po... qué posición mala, sí. ¿eh? ¿Y vas a hacerlo así? ¡Claro! Sí, como... ¡Ay, me quemo, me quemo! ¡Hace calor! ¿no? Sí, no sé, ¿qué pasa. Me... ¡Eh, ves! Va, la otra sería, ¿Eh? mi profe de yoga sí, me bien. enseñó una posición que la llama El ataque de la Peppa Pig <risa> ¿Pero no ven Peppa Pig? ¡Oye, pero cabrón! ¿Oye? No. Bueno, el, día, oh, oh, no ven, el ataque en Peppa Pig El capítulo ahí fue los traumas de la. <risa> Si sí, tú eres psicólogo y sí, sí. estás egresado y <risa> este, ¿no te tiraste, necesitas ayuda bien, ¿eh? Un poquito me tendría Voy bueno, a es peor que entonces... Voy a editar, sí. no te voy a editar, que bacán, que bacán Tercera opción de Camilo, vamos sí, a ver sí, no. El intento, él intentó... <risa> Tenemos problemas con la <risa> tilde también, ah. con la diere, sí. <risa> ¿No? El intenso terror de ser violado por títeres ¿Viste? es muy divertido porque así no se llama un, un, una de yoga cachai ah, ah, ah ya entiendo ya entiendo si tiene pene es divertido ¿Ese es? Ah, <risa> si, si tiene la yoga al aire es divertido mientras sea para pensar que si sea así como poética Dile ahí René, ¿Qué, no? elige ¿qué le pareció la, la mejor y la peor en este, este la <risa> okay, <risa> no que <risa> no lo diga mejor no lo <risa> hacemos no tapa no hay que un primera primero calentamiento la segunda, el intenso terror de ser velado por un títere. Nuevamente volvemos a los tramas de. El ataque era Peppa Pig. Es que ustedes no ven Peppa Pig, sabrían que. Sí, la veo. Así, la gafa. Sí, o sea. La mamá, la mamá Peppa Pig. Bueno, la vamos a cortita. El ganador es Camilo. ¡No lo esperaba! ¡No lo esperaba! Esto, ¡Todo puede pasar aquí! ¡Aaah! Ah, bueno! la humillación otra vez Dar pasaje erótico a toda la persona Wey no Aquí todo puede pasar Todo puede le pasar Todo puede pasar con el juego mala leche muchachos Amigos, ya esta tercera patita Finalizó, soy el perdedor ¿no? Así que aún ah, hay, de que cabeza, hay que pagar la no, penitencia la pero, no olviden que nos vamos a ver el próximo capítulo ¿ah? Aquí, en Delivery Bar Casa, directamente desde Puente Alto de seco, de casa, ¿eh? Que nos recibe todos los domingos para hacer este gran encuentro de los tres huevos ¿ah? Tratando de que no se, a, a que no se atore mi compadre acá ¿ah? Es la emoción Debemos decir que es la emoción Debemos decir que es la emoción de tomar esta rica cerveza. Así que le llama el community manager de rebelión Un gran saludo. No, no, no. no. Uh, ah, fuera. Ah, ah, perd perdimos, perdimos, perdimos fuera. La rebelión Perdimos rebelión Ságala, la Ságala. ¿Qué pasa chau la? ¿No? Chau. ¿Cachaste el giro dramático Si, Sí, no, me gustó, me gustó. De hecho, así yo, me da por perdedor Hace de esa novela. el perdedor. Tú eres el perdedor, aquí estamos Miguel el diputado y aquí estamos con Camilo el fracasado López. Ahora, brin, one, fight. No, que ¡Oh! ¡Síralo! ¡Síralo! ¡Síralo! ¡Síralo! ¡Se lo pitió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, ya, ahí gané, ¡Gané! Ah, Eso les pasa a los ganadores y a los perdedores <risa> Eso les pasa a los perdedores Muerto, oh. muerto en vida ah, mal, Al sotero, activo <risa> <risa> mejor!